Vamos a realizar el patrón de este hermoso proyecto y para hacerlo vamos a ubicar un pliego de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal. Vamos a colocar un punto acá en el cruce de las dos líneas y de este punto vamos a colocar hacia adentro 8.5 centímetros. Colocamos un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 4 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea recta con el punto que tenemos acá. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 8 centímetros de distancia. De este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 10 centímetros. 10 de acá a acá y unimos con línea recta. De primer punto hacia abajo vamos a colocar 26 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 8, colocamos un punto y trazamos línea, uniendo los puntos. Este punto lo unimos con el que tenemos acá esta línea nos indica que es el doblez de la tela ya tiene aumento de costura vamos a realizar la otra parte de la parte delantera y trazamos una línea vertical colocamos un punto de este punto hacia adentro vamos a colocar un punto con un centímetro un centímetro colocamos un punto de este punto hacia abajo vamos a colocar 8 colocamos un punto y lo unimos con línea recta así de este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros, colocamos un punto y de este punto vamos a bajar 6 para colocar un punto y trazar línea así uniendo los dos puntos. Volvemos con el primer punto para bajar 26 centímetros, hacia adentro 1.5 centímetros, colocamos un punto y unimos con línea recta con el punto que tenemos aquí. De este punto hacia adentro colocaremos 11 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea uniendo los puntos así. Este top, esta es la parte delantera, la parte trasera la tenemos aquí, vamos a trazar una línea vertical para realizar el patrón de la parte trasera. Vamos a colocar un punto para bajar 20 centímetros, colocamos un punto, volvemos con el primer punto, hacia adentro vamos a colocar 12 y bajamos 5 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con línea curva con el que tenemos acá. Volvemos con este primer punto para colocar 19 centímetros. Colocamos 19, colocamos un punto, bajamos 18 centímetros, colocamos nuevamente un punto, 18 centímetros y lo unimos con línea curva, así, con el punto que tenemos aquí. De este punto hacia abajo vamos a colocar 4 centímetros. Colocamos un punto y unimos con línea recta. Este punto lo unimos con el que tenemos aquí. Este para la parte trasera. Este hermoso top tiene... Unos tirantes y un farolado o un vuelo en la manga. Para realizarlo, aquí tenemos la medida. Los tirantes, 35 por 10 centímetros de ancho. Para el vuelo, 9 por 35. Lo tenemos previamente cortado. Acá está, una tela muy bonita. Lo pueden realizar en cualquier tipo de estampado. Acá está. La parte delantera, por el doblez de la tela. Para el lateral, lo tenemos aquí también. Está cortado igualito la parte trasera, ya o sea, la tenemos, recuerda que es la cuarta parte, por eso tenemos dos, acá está igualito. Para los tirantes, acá lo tenemos, tenemos los tiros de 35 por 10 de ancho, acá está, y para el vuelo también tenemos dos rectángulos, el cual doblamos y le... También tenemos los tirantes. Acá lo tenemos, recuerda que estas son las medidas para los picos. Para el vuelo, acá también están las medidas. A estos vuelos que tenemos acá le vamos a realizar un overlock por el orillo como ruedo. Y a esta parte le vamos a colocar una costura alta para realizar unos ruchos. A los tirantes le realizamos unos pequeños cortes después de 12 centímetros. 12 centímetros de acá a acá, doblamos y realizamos un pequeño corte. Ahora vamos a armar nuestro top, así. Vamos a colocar la parte principal, vamos a comenzar por esta parte delantera y vamos a colocar los laterales, así, para realizar la costura. Vamos a ubicar las partes principales y las colocamos de cara hacia adentro. Vamos a realizar una costura dejando un centímetro realizando un overlock por el orillo, también de este lado. Realizaremos costura siguiendo la forma y realizamos un overlock. Realizamos la costura de la parte principal, realizamos un overlock. Vamos a colocar ahora la parte trasera. Acá la tenemos, vamos a colocarla así. Vamos a realizar costura con overlock también de este lado. de los laterales la parte trasera realizamos la costura con ovelo en el orillo la tenemos así vamos ahora a colocarla por acá porque vamos a armar los tirantes recuerda que los tirantes las medidas se encuentran en el patrón vamos a colocar al vuelo Le realizamos un ovelo en el orillo como ruedo en esta parte vamos a colocar una costura alta para luego alar el hilo y realizar los ruches Vamos a realizar primero esta costura. Hacemos la costura alta, alamos el hilo y realizamos los ruches. Distribuimos bien, lo alamos para que no queden amontonados. Esto lo vamos a colocar así. Recuerda la marca que realizamos después de 12 centímetros y vamos a comenzar de allí y colocar el huevo también de este otro lado. Vamos a colocarlo así para que se sirve bien. Realizaremos la... Colocamos el vuelo en el tirante, lo hicimos así, justo en la marquita que realizamos vamos ambos tirantes. Ahora vamos a doblar el vuelo para traer hacia la costura, esta que tenemos acá de vuelo. Lo vamos a colocar así que nos quede vuelo dentro. Y realizamos la costura para luego voltear a los tirantes, volteamos pero así de esta manera, vamos a voltear el siguiente. Así. Por acá lo tenemos, luego de voltear vamos a planchar para hacer confirmar la costura tenemos los tirantes. Estos tirantes después de plancharlo lo vamos a colocar en el top así. Vamos a colocarla así y vamos a colocarlo de esta manera. En la parte de adentro, en la, pan, en la parte interna, vamos a colocar el tirante, dejando la costura justo al centro cortar un alfiler luego seguimos con el tirante para colocarlo en la parte trasera así quede derechito eso es vamos a realizar costura y costura para sostenerlos con el otro tirante fileres y los colocamos. Colocamos los tirantes en la parte interna, puedes observar, colocamos en la parte principal el tirante también en la parte trasera de una manera inclinada. Ahora vamos a recortar los sobrantes. Antes. eso es seguir en la misma dirección también de este lado listo. vamos a recortar acá también que nos quede derechita listo ahora vamos a colocar por todo el contorno así como comentábamos vamos a colocar un refuerzo por acá lo tenemos este refuerzo está cortado totalmente al sesgo le colocamos otro pedacito para hacerla más larga y que cubra toda esta parte vamos a colocarlo en la parte principal así Comenzamos por esta punta seguimos las costuritas laterales hacia atrás seguimos por acá hasta llegar al otro extremo vamos a realizar esa Colocamos el refuerzo por todo el contorno hasta llegar acá. Plachamos un centímetro el que le vamos a doblar hacia la parte principal. Así. Vamos a realizar la costura. Vamos doblando y vamos realizando la costura por todo el contorno hasta llegar acá. Donde vamos a cortar el sobrante. Ahora sí vamos a pasar la costura. a 10 fíjate cómo nos queda porque otro torno hasta llegar acá doblamos doblamos un centímetro hacia adentro y pasamos costura ahora vamos a realizar acá en el ruedo un overlock para luego doblar un centímetro y realizar costura recta realizamos el overlock en el orillo para el ruedo también subimos un centímetro y realizamos costura recta nos queda así el ruedo Ahora vamos a colocar en esta parte, vamos a colocar unas tiritas que nos sirven como fajín para realizar un lazo, un nudo. Por acá lo tenemos, este tiene una medida de... 6 centímetros, le vamos a colocar, esto es a gusto, 58 de largo. Vamos a colocarlas el fajín así la punta, la colocamos justo al centro dejando un centímetro para realizar la costura pasamos costura por acá vamos a colocar un asiler y seguimos con la costura dejamos un espacio libre para luego voltear continuamos la costura por acá hasta llegar acá cuando llegamos acá realizamos una costura dejando un pequeño pique vamos a realizar una costura en declive para luego voltear muy bien, hemos realizado la costura en la parte inferior acá realizamos el doblez y acá realizamos la unión de esta franja de tela que cortamos previamente cosimos y volteamos acá, está la orilla también lo hicimos del otro lado esta es la parte trasera así nos queda la parte interna y al cerrar vamos a quedar así para ajustar acá en la parte trasera, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocar hacia acá. Vamos a cortar los hilos grandes también. Vamos acá. Vamos para acá. Vamos a realizar un nudo. Vamos a subir esto por acá. Así. Vamos a tener el nudo así en la parte trasera bajamos a las tiras, con esta tira vamos a hacer esta forma así y esta vamos a introducirla por acá así. tener un brazo De esta manera vamos a tener el, el lazo de la parte trasera, así nos queda en la parte delantera. Fíjense qué bonito top talla ese. Si les ha gustado este proyecto no bueno, olviden compartir, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y hasta el próximo video.